experimentadores y bienvenidos de nuevo en este vídeo te voy a mostrar cuatro trucos navideños las esferas del árbol son muy delicadas con cualquier golpecito se pueden romper así que conseguiremos un cartón de huevos y ahí vamos a poner nuestras bolas ahora le colocamos encima otro cartón de huevos y de esta manera vamos a mantenerlas muy seguras para conservar la cinta vamos a colocarle una moneda de esta manera y de esa manera vamos a poder encontrar el sitio de donde se saca la cinta muy fácilmente cuando sacas las luces estas vienen completamente enredadas ya es un problema desenredarlas para esto vamos a conseguir un pedazo de cartón le vamos a recortar dos arcos como estos. Ahora enrollamos las luces de esta manera y de esta manera se mantienen bien ordenadas y fáciles de desenredar todo el año. Consigue pues una chocolatina. rallador de quesos, raya de chocolate agrégalas a tu bebida caliente favorita. Bueno experimentadores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.